Bueno, esto es una cámara que alucinas, vamos a hacer unas, unas pruebas en exterior, miren lo que es la cámara, o sea, estas eran las, las más antiguas, que bueno, todavía hay cámaras de este tamaño, miren lo que es esto. O sea, es que me alucina esta cámara, la llevas en cualquier lado, lo único que tienen que tener en cuenta, que a mí no me lo dijeron, es que, ven la, la rosca, esta es la normal que entra en todo cualquier trípode, y esta es pequeña, entonces yo traté de hacer un apaño, pero no es del todo útil porque tampoco sé bien la medida. Yo hice esto con unos tornillos que tenía ahí en la caja de herramientas, pero veo que no va del todo bien. Entonces... Eh... O oh, sí. Bueno, me inventé un trípode, pero ven que se mueve porque no está bien ajustado. Entonces me grabé con esto para ver qué, qué era lo que, lo que pasaba. Y bueno... Hice lo que pude hasta que me llegue un, un adaptador que, como no sé la medida esta, la voy a buscar, si alguno la sabe me lo dice. Bueno, acá tiene un micro HDMI, un mini HDMI, tiene su, su conector, aquí y luego, este es el frente, que es lo que digo que es brutal, lleva su tarjeta de memoria. Que es la que usan ellos. La batería. Le hacemos así y se enciende. Ya está encendida, ¿eh? Y bueno, aquí tienen los modos. Como les estaba mostrando en el otro video, creo que aquí se ve mucho mejor. Así que voy a salir a... Eh, menos durante la toma, reproducción, papá, papá. Vamos a ver. Aquí es lo que más se usa y lo que tengo, ¿no? Modo Easy, 16.9, pa, pa, pa 1080, 12 Te pone un poquito lo que más se usa, como para que lo tengas en el menú. Tenemos Movie, Esto, Off, pa, pa, pa personalizar el menú para que tengas lo que más se utiliza. A ver si me da menos reflejo para que no les esté molestando las luces y mi cara. Eh, esta área la tengo que cambiar, que es lo que pasa cuando queremos hacer la miniatura. Yo quiero que el área sea esa, perfecto, el área de énfasis. Entonces, bueno, hay muchas cosas para tocar y no quiero marear, ¿vale? Ahora estoy en modo mini, cambié el, el énfasis, entonces, por ejemplo, voy a tomar una fotografía aquí. Y va a dar un efecto maqueta. Eh, aquí no se va a ver porque es una mesa, pero cuando haga la misma foto en la calle van a ver lo que es la diferencia. Y les voy a mostrar cada foto, los tipos de foto que hace. Y lo que es el menú es impresionante. Tiene 3D. Ese 3D sí que lo podemos hacer aquí. A ver si lo podemos hacer, por ejemplo, con el Mini 2. Vamos a ver si podemos hacer el 3D. Esperen que tengo una C. Vamos a poner el Mini 2 aquí. Y vamos a tratar de hacer una foto 3D. A ver cómo queda, porque hay que... Imagen fija 3D, porque claro, hay que darle una vuelta, entonces sería bueno que la tuviera en mi trípode, ¿no? A ver. Ahí la procesa. Y se supone que ha hecho una imagen 3D fija. Veamos un poco qué ha procesado. A ver. Claro, no tiene un, un efecto grandioso porque es una imagen fija, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo... Eh, bueno, esto lo miro pues en el ordenador. Visionado 3D, papá pa, pa, diapositivas, modo no sé cuánto, salimos de aquí. Volvemos a la cámara, volvemos al 3D y a ver cómo podríamos hacer eh, múltiples ángulos. Vale. Bueno, les voy a mostrar todas estas fotos, aunque sea pesado, pero al que le interese una cámara barata y, y con cantidad de funciones para no tener que ir a gastar un disparate en cámara, ya saben que esta cámara les va a venir más que bien. Vamos a ver el video que hizo, cómo va el micrófono, que es lo importante... Y hasta aquí, tu drone. No. Bueno, probando el otro modo. Tenemos un uno que se supone que es Full HD y otro que es HD. No me termina de convencer en interior, como siempre. Pese a que tenía muchísima iluminación. Y ahora vamos a probarlo aquí afuera, con contraste, sol de frente. Coger que aquí sobre los bicharros Creo que a ver si están. Yo creo que sí que están A ver si No. Constantemente me dice que está en funcionalmente el estabilizador, pero bueno. Veremos si me convence, si no será otra cámara a la venta. O bueno, vendo la grande y me quedo con esta igual. Porque la verdad que ya no sé qué hacer. El problema no es este en exteriores, el problema es el interior. Que no da. ¿Y esto qué le pasó? Joder, lo abandonaron. ¿Qué tal? Soy Connor para tu drone. Estoy probando una nueva cámara estuve como sabrán yo vendo cámaras también he vendido muchísimas cámaras y he probado muchísimas cámaras eh, y la verdad no sé cómo esta cámara me está viendo porque está apuntando hacia cualquier lado pero bueno ahora veré cómo si está bien bien puesta eh, me preguntaban, ah, puedo con esta cámara, quiero hacer, quiero hacer streaming, quiero hacer eh, videos para YouTube, quiero hacer no sé qué, a ver, esta es la cámara, vale, que he usado principalmente para todos mis videos de este tipo, en interior, con mala luz, con no sé cuánto, porque si bien tengo una GoPro, y dirán, ah, con lo que vale la GoPro, la GoPro en interiores, tenés que tener el doble del valor de la cámara en iluminación, en focos, en led, en esto, en lo otro, en, en pantallas para que la GoPro en interior haga buenos videos. no hace buenos videos en interior a menos que esté bien iluminado y después el micrófono, si no tienes una GoPro y un micrófono es bastante bastante malo ahora estoy probando la Sony la DSC-TX55 que me parece una cámara alucinante ya vamos a entrar en lo que es la cámara en las, configura eh, las configuraciones, lo que tiene, todos los modos de, de imagen es bueno, es una cámara completísima a salida hace esto, 9, 10 años ¿por qué muestro estas cámaras? porque la gente no puede ir a gastarse 500 euros en una cámara X eh, actual para hacer videos o sea, vos podés hacer ese tipo de videos bueno, si tenés el dinero, obviamente, ¿no? Pero, si ya saben cómo voy yo, para tratar de economizarle lo más que pueda el tema a todos ustedes, y ya les digo, yo uso la típica cámara del turista, con la reflex no le termino de dar al, al tema de foco, siempre termino fuera de foco. Con los teléfonos, a veces si tenés un micrófono, puede ir bien. Con estos aparatos, puedo ir a ver, mirá qué video puedes hacer con esto. Vale, con esto sí, puedo, con un teléfono que graba. A, a Full HD podés ir bien, eh, inclusive se puede poner la cámara de un dron. Quieres hacer un video, pones el dron ahí y, y grabas con la cámara del dron y tenés tremendo video. Eh. Ojo con eso. Yo he hecho videos grabados por dron, lo pueden ver en mi canal. Ahora en vez de darle tanta vuelta, hay un soporte, por ejemplo, para los mini. Que, pero bueno, eh, hay tiendas que son específicamente estas cosas chinas y por ejemplo ayer estuve buscando un adaptador, porque esta cámara Sony tiene un tornillo muy pequeño abajo, lo que es la hembra es muy pequeño, y... ¡apa! Entonces tenía que pedir un adaptador, y una de estas tiendas que no voy a nombrar porque ya he tenido problemas, me dice que me llega el 22 de junio, o sea, no hermano, no, entonces bueno hay que buscarlo por aquí en las tiendas de siempre que en dos días lo tengo, o mañana lo tengo pero no estoy seguro de la medida porque no puedo encontrar la medida en las especificaciones de la cámara si alguien sabe eh, cuál es la medida exacta del macho que tiene que ir en la hembra de la cámara para ponerla en un trípode yo hice un apaño con silicona, con piezas de, de GoPro, etcétera, un desastre pero ahí está la cámara grabando así que vamos a ver qué tal el tema de luminosidad qué tal el tema de apertura, qué tal el tema del micrófono, porque estoy con solo el micrófono de la cámara y la tengo a un metro y medio, y a ver cómo se ven todos los detalles, esto acá hay una sombra, porque ya te digo que las luces, tengo luces por todos lados, pero siempre hay sombra, pues tendría que tener un foco acá encima que no tengo, eh, a ver cómo salen las cosas, no muevo así, pa pa pa, la cámara, el teléfono, a ver esta cámara cómo va, y les voy a dejar todas las especi eh, especificaciones en el tema, porque eh, les voy a hablar de esta cámara, y dirán, no, esta cámara vieja, ya el 1000, no se encuentra eh, un buen video de esta cámara con un buen tutorial, y tampoco va a ser este, creo, esto va a ser muy básico, como para que sepan que pueden usar esta cámara para hacer sus videos. Igualmente les voy a dejar los datos, porque hay mucha, mucho mareo con que es HD o es Full HD, Papá, papá, pa, pa, pa, porque en, mismo en la caja dice video HD y después dice Full HD. Y luego te dice 1920 por 1080, no sé cuánto, ¡pum! Hay una nueva que está en 720, no te vale una 720, no vale. Y esta cámara ya está un poco, eh, en cuanto a calidad de video, es HD. Entonces, ¿qué hago? Quiero mejorar con una Full HD pero lo tengo que comprobar, aunque ustedes no lo crean, no puedo saber si esta cámara graba en Full HD o HD, lo voy a tener que ver en el PC, cuando vea en, en propiedades del video, qué video estoy haciendo y lo voy a dejar acá mismo, en mi cara acá, aquí, les voy a poner qué video ha hecho la cámara la TX55, salida hace 9, 10 años al mercado, y que a muchos les va a venir bien, porque la consigan por 50 euros, 40 euros, 30 euros, y es una cámara que... Hasta ahora, brutal, con un montón de de opciones de video y de foto. De foto alucinás con las funciones de esta cámara para los años que tiene. ¿no? Así que nada, tu dron, vamos a pasar a la cámara para que vean qué es lo que tiene y lo que no tiene. Bueno, se vale, se vale, vale, vamos a la... no, no, eh, Qué bueno muy muy el huescacho ese. Muy bueno. Okay. ¿SDC? Bueno, estoy probando la cámara CyberShot de Sony, la Cal 6. Y 3.5, 4.8, 4.7, 23.5, un por x5. Sistema stand shot etcétera. Tenemos un montón de modos que los he estado poniendo en... Bueno, les voy a poner en el video todas las fotos con miniaturas, 3D, hace de todo. Esta cámara es un infierno. Es la TX55. Y, y bueno, a ver, ahora probando un poco el video. Probando el video a contraluz, con luz de Atriqui. Bien. Vamos a ver cómo graba, cómo se escucha el audio. Lo fundamental es la grabación, porque hay un problema en todo internet, una pequeña discusión entre si es Full HD o HD. Inclusive las nuevas que se venden en Amazon, de modelos más recientes, dicen que son 720. Y esta se supone que es 1080. No entiendo cómo hacer una cámara 720 hasta esta altura del partido, pero bueno.